aquí a mi canal. En el día de hoy voy a hacer algo muy distinto, este video va a ser solo en español para todas aquellas personitas divinas de mi Instagram que me lo han venido pidiendo hace mucho tiempo y yo sé, no es que no haya querido hacerlo, pero eh, hoy por fin voy a hacer este video para ustedes, para todas mis personas divinas de habla hispana y siento que ya era hora de hacerlo. Así que hoy vamos a hacer este look súper bonito, es el look que había recreado en unas fotos, en una de mis fotos en Instagram Así que, nada, vamos a comenzar Vamos a comenzar desde cero y como les dije lo voy a hacer en español porque sé que muchas personas querían que lo hicieran en español y voy a comenzar a hacer mis cejas ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre, siempre, siempre comienzo en las cejas porque para mí es mucho más fácil Ok, okay. vamos a comenzar a utilizar esta pomada de Anastasia Beverly Hills y este es el color dark brown, como un café muy oscurito. Ahí se los voy a mostrar para que ustedes se den cuenta. O sea, estoy terrible. <risa> Pero bueno, no importa. Me recoge el pelo para saber que nada va a obstruir mi cara en este momento. No importa, se me ve un poco loca, la verdad. No importa. Pero vamos a comenzar. Simplemente vamos a hacer unos toques, como... No sé si alcancen a ver. Unos toquecitos así, súper... No vamos a coger mucho producto porque... Obviamente nos va a quedar muy feo, así que simplemente vamos a hacer unos toquecitos con nuestro pincel por encimita y yo comienzo desde la parte de abajo de la ceja siempre. Entonces primero vamos a hacer como una raya, raya, delineando esta parte de acá abajo y vamos a delinear como donde comienzan los pelitos de arriba y en la parte de acá arriba les voy a hacer el arquito. ¿Si ¿Sí la ven? Hay muchas personas que dicen, wow, me encantan las cejas de no sé quién, pero a veces es imposible llegar a tener un, como la misma forma, ya que nuestra, o sea, nuestros rasgos y nuestra cara son muy distintos. Entonces traten, toma tiempo, pero traten de buscar... Si tienen cejas muy pobladas, obviamente va a ser mucho más fácil, pero yo como no las tengo tan pobladas porque las perdí, una historia muy larga, pues me tocó eh, intentar conseguir como eh, la forma de utilizar esta paleta de New London. Y esta paleta también tiene crema y polvo. El punto es que el polvo está hay más polvo porque se me rompió, entonces como si pueden ver ahí, el polvo está casi desocupado. ¿Qué me queda y voy a comenzar a rellenar mi cejita. Normalmente a mí la punta no tienes que tenga un pulso increíble, <ríe> pero la punta a veces no me queda puntuda, como me gusta, pero la vamos a arreglar ahorita. Así que ya saben cómo me hago mi cejita y vamos a comenzar, voy a hacer la otra súper rápido. Y ahora lo que voy a hacer es definirlas, porque me gusta definirlas por dos cosas. Porque se van a ver mucho más lineales, más bonitas, como más definidas. a resaltar que me gusta aplicar corrector en mis párpados antes de las sombras, por muchas razones. Mis párpados no tienen a veces un color uniforme, se ven mucho las venitas, entonces cuando aplico el corrector y aplique las sombras, las sombras van a tomar un color más bonito, más uniforme Y cuando lo vaya a difuminar con mis brochitas va a ser mucho más fácil, se los aseguro Les voy a enseñar cómo lo hago Voy a utilizar esta es de Morph, no tiene ningún número, perdón Pero se pueden dar cuenta que es un poquito redondita en la parte de arriba y es súper planita, es casi plana Es mi corrector lo amo, lo llevo usando como tres veces, pero se los juro que amo el color, amo cómo difumina y las sombras me ven espectaculares. Este es de Japoniski y es el color 02. Para definir mi ceja. A veces es fácil, a veces es difícil, a veces duele lo logro, a veces no duele lo logro. Pero es por este porque me lo quiero embarrar. Creo que no puedo hablar en este otro tipo de tiempo, Ahí vamos. <coughs> bueno, entonces pues simplemente vamos a alinear nuestra lejita. Ok, entonces así se va a ver en la parte de abajo. O sea, me quedó como bien. Ustedes, ¿qué dicen? Ahí vamos. Creo que le falta un tinte de punta para acá. Ok, entonces vean la diferencia. O sea, la diferencia o es sea, abismal. Se ve increíblemente diferente y se ve mucho más definido. Así que... Súper recomendado utilizar el corrector en los párpados y delinear nuestra líneas. Ahora voy a comenzar con mis um, sombras, pero antes les quiero recomendar algo. Vamos a utilizar un sellador, como polvos sellantes, por así decirlo, porque eh, normalmente um, cuando está muy grasoso eh, nuestro párpado, obviamente con el concealer se va a poner un poquito más grasos y tres si tenemos una piel grasosa, pues las sombras no se van a ver bien. Entonces lo que les voy a recomendar es que lo sellen un poquitico. Simplemente utilizar un pincelito, el que ustedes quieran. Y voy a utilizar estas, um, estos polvitos de Stellar Beauty. Y estos en color Haze. Entonces este se los voy a mostrar como viene. Este con su espumita, así súper bonito. Y lo que voy a hacer es um, de aquí. No sé si ustedes alcancen a ver ahí. Voy a coger un poquitico. Sobre todo aquí como en el pliegue Que a veces es donde como que se concentra más Vamos a sellarlos Y hoy les quiero decir que El producto que hoy voy a probar Y voy a mirar si me gustan Son estas brochitas Que ya se las voy a mostrar en este momento Son estas Son estas brochas de Lab 2 tengo muchas ganas de probarlas. No las he probado, como ya se pueden dar cuenta, están en la cajita. Y cuando yo hice la historia en Instagram, muchas personas me dijeron: Caro, por favor, las cuéntanos cómo te van. Porque tengo muchas ganas de utilizarlas, comprarlas, etc. Así que hoy les voy a decir si me gustan o no, si funcionan o no, y qué tal, qué tal, qué tal, qué nos Hoy la voy a hacer y voy a utilizar esta paleta de Tarte Cosmetics. Voy a comenzar con este que es Smarty Pants. Y voy a comenzar a ponerlo en todo, todo, todo mi párpado. Pero lo vamos a difuminar súper bien. Vamos a seguir con este, que es un poquito más oscurito, un poquito más rojo. Y este lo vamos a aplicar más hacia como nuestro pliegue, aquí. Y lo que vamos a comenzar a hacer como muy tocadito por encima es extender un poco el color hacia afuera pero muy tocadito por encima o sea, no vamos a agregar más color sino el color que ya tenemos y lo importante que vamos a hacer ahorita es con el mismo pincelito que hicimos en nuestro corrector no vamos a aplicar más pero simplemente vamos a pasar un poquito como por esas zonas donde nos pasamos del color un poco un rojito más oscuro este que está acá abajito lo vamos a utilizar, vamos a simplemente como a tocar el color porque es bien oscuro. Simplemente tocamos el color y lo vamos a aplicar en la misma zona, pero esta vez vamos a tratar como de juntarlo con eh, el color que hicimos del corrector, como para que no nos quede tan marcado, sino que el color se vaya difuminando. Pero no, se oscureció pero este color es un color como brillante. Sé que de pronto no me alcanzan a coger ahí. Estoy todavía intentando con mi cámara. Pero si se dan cuenta, lo vamos a aplicar en toda la parte que está con blanquito. Como con nuestro corrector. Mi delineador que siempre cojo. Pues no siempre, porque este es nuevo. Pero eh, me ha gustado mucho este delineador. Les tengo que ser muy sincera. Voy a coger un delineador que es súper puntiagudito, este es el Japoniski, y lo único que voy a hacer es, voy a arreglar este desastre de ojo, y voy a jalar, hacia este arriba, para hacer un poquito más largo, desde de aquí, vamos a alargar, entonces... Un truco para este ojo es nunca vaciar el ojo, nunca tire el ojo, no hagan nada de eso para que la línea... Obviamente cuando uno estira el ojo hay unos pliegues que se van a quitar del ojo. Entonces pues ahí va a haber un problema súper grave sobre todo. Si uno tiene hartos pliegues en el ojo. simplemente yo lo que hago es mirarme con los ojos abiertos. No sé que al principio es un poco complicado. Pero con práctica me no van a lograr, se los prometo. Okay, y aquí en la parte de adelante vamos a salir de aquí. aquí vamos a juntarlo Pues con un lápizito negro este es de Buxom Cosmetics aquí lo tienen, miren este es de Buxom, es un lápiz normal negrito y vamos a ponerlo en nuestra parte de abajo y obviamente como en medio de nuestras pestañas, porque ahí es cuando vamos a poner nuestras pestañas. A veces se van a ver como esos huecos blancos y no queremos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es um, aplicar nuestras pestañitas. Bueno, aquí ya apliqué el, el pegante a mi pestañita. Pueden dar cuenta. Simplemente así dos y traten de nunca, nunca, nunca poner una pestaña con el pegante resupuesto porque se van a volver muy lejos a ese ojo y no les va a coger nada, Pero esta está como arqueada, muy raro, y está como... Está muy raro esta pestaña. Este es una base, como un face primer, como antes de nuestra base de... Nieto, este es como un spray. No hemos terminado los ojos, quiero decirles, porque ya están diciendo, ay, qué le que qué le No, no hemos terminado los ojos tranquilos, pero estoy esperando a que nuestras pestañas se sequen muy bien. Lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Este es un highlighter de Tarte. Ups, perdón. Este es un highlighter de Tarte y um, lo que vamos a hacer es simplemente a aplicar un poquitico como en esta zona. Y lo vamos a difuminar. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestras brochas? Con esta brochita de Lab 2. Un efecto más brillante a nuestra cara. Obviamente queremos que no se la piel no se nos vea así como hiper mega brillante. Entonces esto lo pueden hacer cuando vayan a salir como a una fiesta, a una reunión así de gala importante. Y se los juro que la pintura les va a ver espectacular. Voy a utilizar el Stellar Beauty. Es esta. Obviamente está muchadita, lo siento. Pero esta me gusta mucho. Este es del color SO4. O oh, si sí, es 04. Miren esta belleza de brocha. La vamos a utilizar. Son súper suavecitas a esparcir todo esto por nuestra carita quiero decir que amé las brochas, en serio o sea, como que no dejan, no absorben, se los juro hay otras que absorben y como que le quitan a uno todo el maquillaje pero esas están increíblemente chéveres porque no están absorbiendo casi nada o sea, nada es nada, se los juro bueno, ahora vamos a usar esta brochita chiquita no sé si la ven ahí Y vamos a aplicar un poquito aquí. Oigan, estas brochas están súper chéveres. Me gustan, me gustan, me gustan. Solo lo único es que cuando apliqué la base, obviamente la base eh, a uno le gusta como llevarla hasta los puntos más recónditos de la cara... Entonces, de pronto, con una tan grande, pues no vamos a poder hacer eso. Así que me ayudé de una esponjita como para esos eh, lugares un poco más complicados. No está enfocando, gracias. Ahora sí. Voy a utilizar mi Beauty Blender o esponjita que está la más chiquita. Bueno, se me olvidó hacer algo. La verdad, se me olvidó. Pero... Eh, a veces me gusta utilizar un setting spray como un spray para sellar el maquillaje con esta esponjita y con eso va a quedar un poquito húmeda pero bueno, no importa vamos a seguir haciéndolo así sobre todo en esta zona de los ojos tengo unas arruguitas y ahí como que se comienza a concentrar el corrector entonces entonces lo que me gusta hacer es simplemente utilizar un polvo sellante el mismo sellante que utilizamos al principio de Stenar Beauty y claramente como corre, mi amigo el corrector y comienza como a ver un cambio de colores en mi piel horrible oh, esta cosa voy a utilizar nuestro último brush de Lab 2 que es este, es como el mediano este bronzer es de Buxom Cosmetics, les voy a mostrar, este es de Buxom y es un color súper lindo, ya se puede sentir el huesito, entonces lo vamos a poner ahí como bajito y comiencen a difuminarlo súper bien. Oigan, de verdad, no me canso de decirlo, me encantaron estas brochas, están súper súper chéveres y muy fáciles de usar. ¿Se me da, Se le puede hacer de todo cuando yo esté. Que no, se le puede de todo. Y este iluminador va a ser en polvo. Este de Sigma me encanta. Y les tengo que decir, es súper fácil de usar. O sea, uno debería haber como uso ese. Pero este es un Luster Shimmer. No sé cómo se traduzca específicamente al español. Pero para mí es como un highlighter. Vamos a utilizar esta brochita que es como súper, hiper meloponteaduda. ¿no? no está sucia sino que, yo no sé, ya no le quita más y vamos a aplicarlo en nuestro lágrima del mismo shimmer con un poquito aquí arriba tal vez esto se vea uh, se vea bien Espectacular y me encanta. Bueno, entonces lo vamos a hacer como en este huesito. Y yo siempre lo difumino hacia atrás, un poquito hacia adelante. Este, sé si lo ven ahí. A ver, este es el line Crime. Y el color es Gigi. A ver. Bueno, esperemos que se seque, este es un mate, así que vamos a esperar que se seque un poquitico y le vamos a aplicar un poco del Shimmery loose y, bueno, y así quedó nuestro maquillaje, así que me voy a arreglar un poquito el pelo y les vamos. a Bueno mis amores, espero que les haya gustado nuestro maquillaje de hoy, yo me divertí muchísimo haciéndolo porque hace mucho tiempo un maquillaje en youtube y sobre todo en español mucha gente me lo había pedido en mi instagram y bueno yo sé que muchos de aquí me preguntaron el corte que tengo y este corte es como un bob pero es irregular porque siento que esta está como bien tunado, pero es un poquito más corto atrás que adelante y si sí, este es el maquillaje de la foto que ven aquí abajo creo que el labial no es el mismo pero eh, no lo encontré. Así <risa> que muchas gracias, mis amores, por haber estado y haber compartido conmigo este tiempo. No, no se les olvide visitar mi Instagram. también. Hay una nueva aplicación que se llama Pero. Y la próxima semana, yo creo que va a ser la próxima semana, voy a hacer un giveaway muy especial para todas aquellas personas que me comiencen a seguir allí. Y um, también pueden ir a visitar mi página Facebook que se llama Bye Cara Rosada y ahí también cuelgo pues cositas, les mando un besote enorme, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chao!